Bueno, vamos a ver lo que. Es. Voy a hacer el, uno de los últimos videos, por lo menos la, el último de esta tanda, de lo que serían las diferencias entre OJS2 y E3, o por lo menos la diferencia que yo he visto hasta ahora. Eh, voy a explorar un poco algunas cuestiones que me quedaron en el panel de control. Eh, no voy a ahondar, voy a hacer algo muy superficial. Eh, vamos a ver. Sí, lo que me ha quedado, creo que no hemos visto esta sección de tareas que está acá arriba. creo que no les comenté mucho, son tareas que hay, si uno es editor si ve tareas, pueden ser tareas dentro de un proceso editorial de un envío eh, por ejemplo así que un autor puede ser eh, o un revisor también, Tema de proceso editorial voy a explorar un poco todo, envíos, están, bueno esto es muy parecido eh, yo estoy viendo esto porque tengo el rol de editor y gestor, ¿sí? así que voy a ver todo esto, esto es de administración nomás, administración si ustedes no van a ser administradores del portal son gestores de su revista, así que esto no lo van a ver lo de administración, ¿no? Eh, bueno, esto es bastante claro, lo vimos los números próximos y anteriores eso es igual acá estoy con ¿no? mmm eh yo entro un número, tabla de contenidos acá edito el número apretando el envío nada nuevo fecha publicación del número hay que ponerlo eso título del dossier, monográfico la descripción todo esto es igual galería del número, número entero, identificadores del DOI no probé si el meta, si el cómo se llama el, lo que es el módulo del DOI funciona automáticamente igual que este creo que sí porque estaba por ahí en los módulos. Y estaba configurado. Así que esto es más o menos igual. Igual. Eh, totalmente igual. Eh, bueno, los ajustes los vimos ya todos. Hay algunas cosas que nos quedaron colgadas. Colgadas ahí, pero no las voy a entrar en detalle. Porque si no, no... Además, son cuestiones que no me he adentrado. Voy a sacar la cámara un segundo. Eh, bien. Usuarios... Yo entro en usuarios están todos los usuarios del sistema. Bueno, si uno clique acá, editar usuario, puedo elegir el rol que quiera, que tenga. Ustedes van a ver el nombre del rol, ¿no? Tareas. Tareas no es tareas de acá arriba, ¿no? Es otra cosa. Eh, son la, las capacidades que, donde puede ver. Eh, do, o donde puede involucrarse cada rol. ¿Sí? Acuérdense que acá pueden. Tienen un hasta cierto límite pueden editar algunos roles o crear unos nuevos, no he probado eso eh, todavía opciones a sitio, como la gente puede ver o no, si es acceso abierto, no tendrá ninguna restricción, como toda la revista esto no lo tiene ninguna revista del portal en teoría, no lo debiera tener eh, y registro los visitantes pueden registrar una cuenta de usuario si quieren con el diario me suena que eso es una traducción mala pero bueno eh, y nada, eso con respecto al usuario, tienen todo igual pueden ingresar como un usuario no herramientas, importar, exportar acá están los módulos de exportación e importación eh, igual que en el OJS2 solo que acá está en herramientas generador de informes como en el OJS2 ahí está colocado acá, y también está colocado acá no sé por qué en estadísticas, pero bueno en ambos lados, acá y acá eh, los informes son los mismos Me parece que me da un error si yo aprieto el 1 No sé por qué Supongo que ser un portal de prueba O no, no, habría que configurar algo Las estadísticas Yo no las entiendo muy bien las de los artículos No se entiende, supongo mensual Hay un punto acá Diario Supongo que será de un artículo esto eh, Si yo aprieto así Me, me van a mandar el artículo y si busco por ID, por ejemplo, si yo voy, a, voy, a, voy a ir al sitio, voy a ir a, por ejemplo, el último número. Vamos al identificador de uno de los artículos. Acá. Este, por ejemplo. 21.001. Se lo pongo acá. ID, pegar. 21.001. Diversidad y infección. Este es. No. consulta resumen 1.1 no sé si me cambió acá arriba, no me, no, me, no me he dado cuenta eh, a ver vamos a probar esto ajá No, no lo no entiendo bien esto. Yo me guío todavía con las estadísticas del... Lo voy, ya me voy, lo voy a ver bien, pero yo me guío con las estadísticas de el Google Analytics. O sea, si todos los editores y editores usen el Google Analytics. Es genial. Lo pueden embeber. Eh, bueno, no, más o menos no me queda nada más acá para repasar un poco. Eh, el, he probado el Google Analytics embebido acá en Agricienta. En el, este es el, la, el OJS2 clásico. Me voy acá y ustedes podían en beber las, las estadísticas del OJS mediante el producto Google Data Studio. O sea, porque uno tiene prohibido embeber eh, eh, eh, productos Google en, en HTML o en, en, en otras páginas. Está terminalmente prohibido por Google. Pero mediante su producto Google Data Studio, te dejan beber algunas de las cosas, entre ellas. Esto o un Excel que ha subido a Google Drive. Que han trabajado, creado en Google Drive, mejor dicho. Y acá yo probé. Quedó perfecto. Quedó perfecto, la verdad. Y no me dio ningún problema. Lo ajusté un poco el ancho, porque no me entraba, se me, me sobraba un poco acá, pero lo ajusté y listo. No sé si esto es responsivo. Sí, sí es responsivo laura bien, así que no va a haber problemas, esto se sí, trabaja sí, no, la estructura de los JS vieja es es patética este es un poco más amigable, un poco bastante, esto, esto que hice acá, es creé una página estática como les expliqué en el otro video en ajustes sitio web en menú de navegación me fui para el fondo acá, creé una, un elemento, una página personalizada, que es una página estática, y le puse estadística de uso, y le copié el código que viene para que te da el Google Data Studio para cosas, y quedó perfecto. Así que también anda viendo en los JS3. Eso, ah, para los editores que no lo tienen, la mayoría no lo tienen, no sé por qué, pero bueno, eh, yo no los voy a hacer para los, todos los editores, eso porque eso se hace una vez, y listo. Nunca más tienen que tocar nada, porque se, se encarga solo el Google Analytics. Pero... No voy a hacerlo para todas las 75 revistas. Vengan acá. La revista interesada y sí. yo les enseño. Lo hacemos en vivo acá. Y después ustedes pueden trabajarlo con otro tipo de cosas. Les sirve a ustedes en otros ámbitos. Y les va a... Y pueden poner más que estos. Acá hay títulos más buscados. De dónde vienen y cuántos hay. Y una línea. Pero ustedes pueden buscar... Pueden colocar más datos. Por ejemplo, si vienen de Google, de Facebook, a, a su revista de dónde vienen, por ejemplo ¿no? para, pueden poner una torta ahí para que te muestre eh, no sé, pueden poner varias cosas más que esto yo puse como estándar esto lo trabajé con Agricientia y con del Museo de Antropología, así que si quieren venir, lo, lo hacemos acá no hay problema, está en el pabellón argentino así que lleguen en el tercer piso frente al vice y lo vemos, eh, bueno nada más, porque no, me, no, no veo que me quede nada más en el, acá en el Panel. Eh, mm, me quedaron algunas dudas. A mí personalmente. Las dudas que me quedaron. Que bueno, seguramente voy a subir otro video explicando un poco más la apariencia. Eso es lo principal. Porque yo veo acá la apariencia y no, no me doy cuenta. Porque si bien está acá, si bien está en. acá en los ajustes la apariencia. Acá apariencia. Ajuste sitio web. Todo esto, apariencia, acá está el tema, pero temas por defecto. Yo voy a pedir a Prosecretaría Informática que suban varios temas, pero se trabaja diferente. Todavía no he trabajado bien en el tema de esto, valga la redundancia de, lo, de la apariencia. Sé que es diferente al del 2. Y cuando lo vea bien, voy a subir un. Acá están los bloques, ¿no? Eh, solo hay un bloque, una columna, por ejemplo he notado eso, barra lateral, única eh, en fin eh, después subiré algún otro video si me van quedando cosas ¿eh? pero no, no, creo que no el logo Habría que, hay que subir un logo, acuérdense esto yo ya lo nombré, pero bueno no me queda nada creo así que cuando tenga los otros datos eh, los otros eh, temas sobre la apariencia los subo y, y bueno Nada, cualquier cosa me consultan los editores de WMC, todos ya saben que me pueden contactar a mí por, por mail, Whatsapp. Yo prefiero Whatsapp por el tema de que, de que es muy precario el correo electrónico. Yo recibo un mail capaz que te lo contesto un día, si estoy complicado dos días. La otra vez me fui cuatro días, revolví el viernes y no contesté nada en los cuatro días. Fui a laburar, no estaba en, la, en Córdoba y, y bueno, por eso. Yo prefiero el Whatsapp, cualquier cosa. Y me avisan y lo bueno, ven. Sí. Eh, espero que con estos videos, más acuérdense lo que está en oca .edu .ar. Eh, a ver. Bien. .edu.ar. Eh, acá en información para editores, material didáctico, van a encontrar el fondo. Todo las clases de Aprender 3C sobre el OJS3 más los videos de Andrés Boto que los recomiendo verlos son bastante más claros que los míos los míos, una generalidad que hago muy a lo burdo él va directo, por ejemplo, está el de proceso editorial eh, acá está publicación de números, es bastante simple edición y producción, asignación de revisor, eso lo tienen que ver sí y es mucho más claro que lo que estoy yo ahora filmando, porque yo asumo de que ya conocen cómo es, o tienen muy bien en claro lo que es el OJS2 pero si no lo tienen muy en claro, eh, van a tener problemas <risa> con esto solo no van a aprender a usarlo así que bueno, nada eso, saludos